Buenas noches, Bolivia. Es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Lengua de Trapo. Sus anfitrionas, Patricia Martínez y Joana Quiroga, les damos las más cordial bienvenida. Patricita, ¿cómo estás? Muy bien, Joana. Muy buenas noches a todos. Cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿Qué planes para este fin de semana? Te cuento que no sé. Capaz me quede en casita. Ya se puede salir un poquito más... ¿Tú? Yo eh, estoy todavía viendo, hay algunas cosas pendientes saliendo del programa, así que veremos cómo se pintan las cosas, Joana. Patricita, me han comentado detrás de cámaras que tenemos un invitado de lujo. Cuéntanos, por favor, quién es. Así es, Joana, así es, eh, distinguido público. Ante, con nosotros está acá el embajador de la República de Venezuela, el señor Alexander Yáñez. Mucho gusto. Embajador, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a vuestras órdenes. Muchísimas gracias a usted, más bien, por tomarse este tiempo para venir a pasar una entrevista con nosotros. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Bienvenido sea. Gracias. Querido embajador, ¿cuál es la situación actual de las relaciones bilaterales entre ambos países, entre las perspectivas para el corto y largo plazo? Bien, eh, estamos, como ustedes saben, luego de el gobierno de facto en Bolivia, en un proceso de recomposición de las relaciones diplomáticas y las relaciones políticas con el gobierno del presidente eh, Lucho Arce, Estamos trabajando durante estos últimos seis meses en la preparación de lo que se llama la Comisión de Integración Conjunta, que es el gran espacio bilateral en el cual se relaciona Venezuela y Bolivia y se discuten todos los temas políticos, de educación, social, eh, de cooperación turística, de cooperación militar, todos esos temas están en proceso de discusión en la preparación de esta comisión que tenemos la fe que pueda realizarse en el mes de octubre y con el cual relanzaríamos la cooperación bilateral que es muy profunda entre Venezuela y Bolivia. Venezuela considera a Bolivia un aliado estratégico en la región, un miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y en ese marco eh, seguir trabajando en función del bienestar de nuestros pueblos. Señor embajador, bajo ese marco, ¿cuáles son las prioridades que se tiene ahora entre el gobierno venezolano y, el, y nuestro país Bolivia? Bueno, fundamentalmente eh, los aspectos priorizados están en el plano comercial. Eh, es fundamental que Venezuela y Bolivia relancen sus relaciones de cooperación comercial para generar beneficios económicos para para ambos pueblos, eso es un área fundamental. El área social, que ha sido un área tradicional de cooperación entre Venezuela y Bolivia, eh, ha sido muy eh, intensa la cooperación social en el pasado, antes del gobierno eh, de facto en Bolivia, entre los gobiernos de Venezuela y eh, de Bolivia, y bueno, estamos trabajando precisamente en la cooperación académica, eh, de hecho acabamos de presentar una oferta de 300 becas de estudios, universitarios para eh, el personal boliviano que tenga bien aplicar esas becas en Venezuela, 100 de ellas deben ser en el campo de la medicina. Eh, también hemos ofrecido cooperación académica en el, en el marco militar, recientemente presentamos una oferta de cursos de maestría, de posgrado, de cursos largos, cursos cortos, eh, incluso de formación de cadetes en las academias militares de Venezuela para... El, el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, esa es la segunda área, el área social. Y eh, el, el tercer área, digamos, podría ser el área turística, donde estamos eh, ya. Venezuela tiene la línea aérea con VIASA que está volando regularmente hasta Santa Cruz, y a partir de allí estamos tratando de generar un espacio de relacionamiento. Eh, Bien propicio entre ambos países para que bolivianos vayan a Venezuela también de turismo y venezolanos vengan a Bolivia en el mismo plan. En este ámbito de la nueva, de que Conviasa vuelva a circular en Bolivia, también va a influir en el, en esto, en el ámbito del comercio exterior entre Bolivia claro. y Venezuela, que se ha visto sí. un poco mermado últimamente. Sí. sí, profundamente la carga a través de la línea aérea Conviasa va a ser uno de los aspectos centrales del proceso de interconexión aérea, que, que ya está efectivo, ya está funcionando desde hace eh, más de un año. Eh, digamos, la línea aérea con se está viniendo aproximadamente, quincenalmente, eh, dos veces cada 15 días. Eh, y bueno, un vuelo que está en sí mismo desarrollándose, que está generando beneficios para ambos países, y ahora vamos a las etapas superiores que tienen que ver con el comercio, la carga, el transporte, eh, eh, en eso estamos trabajando. Muchísimas gracias, Alexander. ¡Wow! Asom asombroso, realmente. Entonces, entonces embajador, ah. ¿a qué se debe la mayúscula migración de, los de la gente de Venezuela a los países de Latinoamérica? Bueno, el, el tema de la migración es un tema muy serio. ¿no? Eh, lo primero que hay que decir es que la migración es una tendencia global. Esto lo digo porque se ha pretendido presentar el tema Venezuela en materia migratoria como un hecho inédito, cuando en realidad se enmarca dentro de un proceso de tendencias globales. Eh, así lo dicen los estudios de la Organización eh, Internacional para las Migraciones. Ahora, en el caso venezolano, la migración es fundamentalmente de tipo económica. Eh, no está saliendo de Venezuela gente perseguida por razones políticas, como se ha pretendido decir, en medios de comunicación o en programas que ustedes ven en las redes sociales, etcétera, Es fundamentalmente económica porque el gobierno de los Estados Unidos ha instrumentado un bloqueo contra Venezuela muy parecido al bloqueo que se ha aplicado contra Cuba y que ha impedido, por ejemplo, que nuestra principal fuente de recursos, que es la industria petrolera, pueda funcionar de manera libre y eh, de manera libre. Eh, por ejemplo, la Petróleo de Venezuela, que es la empresa petrolera más grande de, de nuestro país y que además representa una de las más poderosas del planeta porque nosotros tenemos las principales reservas de petróleo del mundo, ha sido sancionada por los Estados Unidos. Entonces, si usted va a vender petróleo a un país, ese país le va a comprar, Estados Unidos sanciona a ese país. En consecuencia, eh, se abstienen de, de comprar el petróleo venezolano por temor a las sanciones de los Estados Unidos. Eso ha generado una disminución de los recursos que ingresaban a Venezuela. Le pongo un ejemplo. Eh, nosotros pasamos de 3 mil millones de dólares de, de ingreso mensual a 100 millones de dólares. Es como decir que usted como, como ciudadano gane 3 mil bolivianos y de la noche a la mañana pase a ganar 100. Entonces, todo lo, todas las cosas que usted tenía que hacer y pagar con ese dinero Ahora, reducido, le complica la situación. Eso ha generado que un grupo de venezolanos hayan decidido migrar en busca de oportunidades eh, en otros países. Y bueno, nosotros en el caso boliviano estamos atendiendo a nuestra comunidad. Eh, son gente, además, que es importante decir que en un 70% está formada académicamente a nivel de licenciatura y maestría. Es decir, es personal calificado el que está saliendo de Venezuela. pero bueno, en Venezuela la educación es gratuita. Eh, cualquiera puede graduarse en una universidad si cumple los requisitos fundamentales y esa migración sin duda está ayudando a otros países en su desarrollo te técnico, tecnológico, industrial así que la migración venezolana fundamentalmente, quiero puntualizar dos cosas es una migración económica y es una migración forzada por el bloqueo de los Estados Unidos eh, bajo este punto ya hemos hablado, eh, Alexander, respecto a todo lo que confiere el bloqueo que ha significado para Venezuela y sus habitantes. Ahora quisiéramos saber un poco respecto a la situación de la, vacu de la vacunación y cómo está, se está cumpliendo con el mecanismo COVAX, si se están cumpliendo las metas que COVAX había propuesto. Sí, bueno, en el caso de la pandemia. Hay que decir que gracias al desarrollo del de sistema de salud venezolano que fundamentalmente eh, construyó una estructura en las propias comunidades, eh, ha permitido controlar la pandemia en nuestro país. En Venezuela no es la lógica según la cual la persona enferma va al hospital, sino que es al revés el hospital el que va a las comunidades. Nosotros salimos a buscar el, el COVID. Y les pongo un ejemplo, yo, yo viajé a México a principios de, de, del año, eh, regresé, a Venezuela y tres, cuatro días después me tocó la puerta un médico porque yo había llegado de viaje y tenía que hacerme los exámenes para descartar el COVID. Bueno, eso ha permitido que en Venezuela la pandemia esté controlada. Nosotros tenemos aproximadamente 300.000 casos, de los cuales activos en este momento hay 10.000 y eh, no me gusta usar esa cifra, pero eh, es una para que el, el público boliviano se ubique y comprenda, eh, tenemos aproximadamente eh, 300 eh, falleci perdón, 3, fallecidos, perdón, 3.000 fallecidos. Si usted compara esas cifras con las de Colombia, que es un vecino eh, de Venezuela, y con las de Brasil, estamos hablando del lugar 3 y el lugar 7 a nivel mundial en contagios de la pandemia, lo que ha hecho Venezuela es un milagro, porque ha impedido que la pandemia se salga de control, ha controlado la misma y eh, fundamentalmente eso ha sido por la acción del Estado venezolano. Ahora, con relación al mecanismo COVA ocurrió algo interesante. Venezuela pagó las vacunas por el bloqueo de los Estados Unidos. Se bloquearon esos recursos en un banco en Suiza y entonces no se le podía dar la vacuna a Venezuela porque el dinero no había sido, eh, no sido desembolsado. Venezuela lo desembolsó, pero no había llegado a la cuenta del mecanismo COAX porque lo había sido bloqueado por los Estados Unidos. Hubo una denuncia internacional que se hizo y pasado cerca de dos o tres semanas se desbloqueó el dinero y ya estamos en proceso de recibir esas vacunas. Pero es un ejemplo de cómo los Estados Unidos afectan la salud eh, y la vida cotidiana de los venezolanos sobre la base del bloqueo criminal que han impuesto. Es muy complicada toda esta situación que se vive eh, debido al bloqueo que se sufre tanto en, en un país como Venezuela que ha sido un país tan próspero gracias a los hidrocarburos y gracias a la explotación del petróleo, que es una fuente de energía a nivel mundial. Nos vamos a un corte y retornamos con un poco más de la charla con Alexander Yanes. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.